El pasaje que hemos leído este domingo es muy corto, pero ya al principio, un pequeño cambio de una preposición cambia el, el sentido de por qué se congregaron los fariseos. Según el texto normal, se dice que los fariseos, al enterarse de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se congregaron con un propósito común, que era muy bonito. En el Códice de Besa se congregaron frente a él, para enfrentarse a él. Estos detalles solamente los conserva el Códice de Beza. Y ahora se levanta un jurista y le interroga a Jesús sobre cuál es el gran mandamiento de la ley. Me gustaría oír a este individuo, a ver cómo pronuncia el gran mandamiento de la ley. La ley es la Torah. Todo el pueblo judío está basado en la Torah. Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y gran mandamiento. O sea, se limita a repetir lo que el otro creía. Pero ¿por qué le ha preguntado todo esto? Porque Jesús raramente habla de los mandamientos. En cambio, en boca de letrado, constantemente están rezando, recitando los mandamientos. Pero Jesús pone aquí un pero. Este pero solamente se encuentra en el Códice de Beza. Pero el segundo es semejante a este. Este pero no está en el texto normal. El, semejun, el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si consultáis la ley que es el Pentateuco, veréis que el primer gran mandamiento se encuentra en el Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. En cambio, el segundo mandamiento solamente lo encontraremos en el Levítico, capítulo 19, versículo 18. O sea, quiere decir que solamente posteriormente se ha hablado del prójimo. En primer lugar, siempre era Dios el gran el gran primer mandamiento. Y aquí hay algo que yo diría que es una falta de, no sé, una desgracia. Que en este domingo no leeremos la respuesta de Jesús al acometido de los fariseos. Y la dejamos. Yo creo que es importantísima y lo voy a leer. Estando congregados los fariseos, ahora es Jesús quien les interroga. ¿Qué pensáis vosotros sobre el Mesías? Este es un tema, un tema endiablado. ¿eh? Todavía no hemos encontrado hoy día la manera de definir qué tipo de Mesías se esperaba en tiempo de Jesús. Generalmente nos hemos quedado con el Mesías de Bíblico. Y eso que aquí va a salir. ¿De quién es hijo? Le responde, de David. Les pregunta de nuevo, ¿cómo es pues que David, inspirado por el Espíritu, se si asegura Jesús, ¿eh? está inspirado? Le llama Señor cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies. Si sí, pues David, inspirado por el Espíritu, repite, ¿eh? es muy importante, le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? O sea que Jesús rechaza ser el Mesías Davidico. Perdonad, pero nos hemos cansado de repetir, hijo de David, hijo de David, Kiri Eleison, Señor, ¿eh? ten piedad, Señor, ten piedad, siempre la expresión, hijo de David, como si fuera el único Mesías que conocemos. Es un tema que lo estamos trabajando y como mínimo aparecen ya cuatro tipos de Mesías. El Mesías Davidico es el Mesías de Judea, o sea, del sur. Hay otro Mesías que es el de la Samaritana, que Jesús... por por otra parte, cuando algo con la sanidad se hace suyo. Soy yo. Este no puede ser el Mesías de, de, de, de Judea. Es el Mesías de Garitzim, del templo de Garitzim, que destruyó Juan Ircano precisamente porque hacía, eh, no, les hacía la. no me sale la palabra del Mesías de, de Jerusalén. Hay otro Mesías, el Mesías profeta, el Mesías sacerdote. Tenemos que ir a ver hasta qué punto se puede concretar qué tipo de Mesías Jesús realizó. Hay una palabra, un tema que nos da la pista cuando Jesús tuvo la, tuvo la experiencia de ser el Mesías de Israel, esta experiencia la tuvo primero en el desierto, después de atravesar el Jordán, cuando puso pie en el desierto. cualquier indica que está haciendo el camino al, al revés de lo que había hecho su homónimo Josué y Jesús es, es el mismo nombre que a partir del paso del río Jordán había conquistado la tierra prometida bien y situado en el desierto tiene una experiencia que no la hemos formulado bien que era Dios que era Yahvé un hombre que normal y corriente a sus 30 años, que nunca habría pensado que, que podía ser el Yahvé que todos, que todos lo esperaban. El Mesías era el rey, es el Yahvé. Pero Juan Bautista precisa ya desde el principio cuando lo presenta. he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no de Israel, no, de todo el mundo el pecado pero si es, se la llama el Cordero de Dios, está indicando que será sacrificado en el Templo de Jerusalén, no físicamente, pero morirá en el momento en el Gólgota en que se están sacrificando los corderos en el Templo. Juan, el evangelista Juan, lo hace coincidir por algo, será. Este es el Mesías, probablemente el Mesías de, de José, del patriarca José, rechazado por sus hermanos, el Mesías sufriente, el siervo de Yahvé. Por ahí va, tenemos que definir todo esto, porque así podremos indagar mejor qué tipo de Mesías Jesús reconoció en este momento ser él el representante. Gracias.